Las empresas de economía social han creado en Navarra 1.197 nuevos empleos en los últimos 12 meses. Desde el Gobierno de Navarra es una apuesta clara, recoge de forma explícita un plan específico para la economía social. Esta es una característica que nosotros sepamos solo tiene Navarra en toda Europa. Me comentan que hay algún problema con las urnas, por lo visto no aparecen y parece que vamos a necesitar de vuestra colaboración. Todos habéis ido superando muchos retos, pero ahora tendréis un reto más. Y todos los de esta sala tendréis la oportunidad de ayudar a los candidatos. ¡Un aplauso! Mejor empresa joven de economía social consolidada es para Taupada. Bueno, a ona heldu garen enpresa guztiei, bai parte hartu duten guztiei eta ona heldu garen guztiei eta mile esker zuei publikuari, haso ditugun boto guztiei nagatik eta baita ere ona eta desartu guztioi, ore ba zu eguzuen babesa jasotzera. Y el premio a la mejor empresa. de locura, incertidumbre, miedos, ilusión, compromiso, trabajo en equipo han obtenido premio. Creer, confiar, resistir o dar son algunas palabras que han marcado y siguen marcando el camino de Euchi. Nuestro trabajo y verdadero premio sigue estando en el día a día junto a las personas que comparten. TOOOOO <smart noise>